¡Hey! ¿Qué tal? Esta es una nueva sección en el canal donde estaré reaccionando a videos de suscriptores. En esta ocasión la canción es de Joel Razo y la canción se llama Tacuacheco. Por lo que investigué en 3 minutos, un Tacuacheco es una especie de wannabe que se cree rico por usar cierto tipo de ropa, que se pasean en sus trocas o de sus papás y bueno, pues al final la gente les hace burla por eso, ¿no? Por lo que aparentan. Antes de comenzar quiero decirte que si quieres que reaccione a tu música, solo déjame el link de tu canción dentro de los comentarios de este video y los Tres videos que tengan más likes los estaré viendo en el próximo vlog, ¿vale? Sin más, pues comencemos con la reacción. Vamos a ver qué es lo que nos espera con esta canción. No, no, no, no, no quema. No quema. Desde ya veo la parodia en su vestimenta y ¿eh? las troquitas. No que Maku, daqua, checo, no que Mano Apenas arranca por las mañanas No que Maku, daqua, checo, no que Maku Pero mi troquita no es el no que el pantalón, no es el pantalón, no es el pantalón, el no es el pantalón, no es no que te no que en rines de 20 pero se ven como las de A10 Cuando se le queda viendo la gente tú les gritas, hey güey pues que le ves La no se agüita, levanta flaquitas y gorditas Tiene lo que se necesita Y eso que no está tumbadita La palomita yeah. Aunque ya le tiemblan las ventanas cuando retumban las bocinas Incluso en el vecindario se empiezan a quejar algunas vecinas <risa> Le pisa todo lo que da, siente que va a 100 pero llega a 20 Pues si se pasa yeah, y le pisa no pasa. le pasa que empieza a liquear el aceite Aunque bueno, tiembla bueno. Y las luces, hace tiempo que no jalan bien. No se puede quejar, esa canija lo lleva y le hace el jale al cien. En la chamba, cortando yardas, de casa en casa, cargando cajas. Bien, Algunos bien. dicen, ve a carcacha, pero a su paloma jamás se raja. No que, marco <risa> No que. Get... Bien, bien, bien, lo voy a pausar. Yo sé que no gusta, no gusta, no mola, no. Nada de eso que se pausa en los videos, pero me gustaría hacer una pausa aquí para recalcar eso. Evidentemente es una parodia de lo que, como les había comentado, de lo que investigué en 2-3 minutitos. Pues tratar de parodiar el, el hecho de que la gente se sienta rica y todo eso. Solo que me gustó la letra de Joel. Porque está. haciendo referencia, pero de forma cómica. Eh, por lo que presumen los demás, ¿no? De su troca que está chida. Que costó muchísimo dinero Que le pisan a todo lo que da Que retumban las bocinas y todo Pero aquí por lo que veo dice algo de que retumban las bocinas eh, Algo del vidrio No sé, no sé Suena muy, muy, muy, muy cómico todo eso Al final del día yo creo que Como parodia está súper bien Mano, apenas arranca por las mañanas no que Mako, daquá, checo, no que Mako. un poquito más de tomas ahí. No que Mako, daquá, checo, no que Manel. Ni tumbada ni levantada. No quema que Da guache que No que, ma, que Ni la paloma ni la banana Mi banana no quema bueno solo cuando estamos adentro El aire acondicionado no le sirve Y se siente como un infierno Pero cuando ando en la carretera Yo ya no la detengo Con las llantas todas listas a donde sea Me lleva sudando pero llego Con todo este calor honta muy cabrón Parece que yeah. me estoy asando somos yeah. Los rasos representando desde Houston, Texas A la soledad, Guanajuato me la llevaría Ooh, a es México, todo, amigo. pero tal vez se me ande quedando ya a medio camino sin nada de lana, solo quedaría irme caminando. Arranca solo con la fe del Señor aquí les dejo esta canción. Con menos de un cuarto de gas me la rifo sin temor. Y si no se raja mi mamalona, menos me rajaré yo. No quema. Ay, mamador, si estás con la patrulla y todo, eh. Me dio mucha risa le regreso. Me dio mucha risa cuando dice algo de no enciende con la fe del Señor y su cara. Me identifico, me identifico en ese trozo que, no sí. no <risa> que <risa> mano, no ahí que la no que mano, no que no que mano, no que mano, no que mano, no que mano, no que no que mano, no que Ni no que ni no que no que mano, la que ni que no que no de Houston, Texas, hasta la soledad, Guanajuato. Eso Arriba, México. La no Ahí quema. arriba. No más no quema. <risa> skr, skr. <risa> no podía faltar ese screw, skr. Amigo, pues la verdad es que el video se me hizo bastante cómico. Si sí había trozos donde digo, um, se está tardando un poquito ahí la toma. Como que un poquito de relleno pero en general la verdad es que la letra de la canción, pues sí, no me identifico, yo no me considero aparentar, yo soy bien fodongo, a mí me gusta estar cómodo, pero el hecho de que lo hayas hecho de manera de parodia, lo hizo muy bueno, para el momento lo acabas de subir hace dos horas, llevas 14 vistas y 3 likes, bueno, 4 likes, Vamos a dejarte un comentario Igual les recuerdo que a todos los que quieran hacer este, Que reaccione a sus videos Pues eh, vamos a estar reaccionando Y este Pues espero que les guste este contenido Yo sé que el canal es más de música Pero pues también estaría bien Meter un poquito más de variedad de vez en cuando mm, Yo sé que también Me han pedido que reaccione otras canciones No me han dejado los, los links Y como les comentaba Si quieren pueden hacerlo en esta ocasión Amigo, te la rifaste Si sí me dio un buen de risa Más la cara De tu hermano Y La escena donde no arranca la troca Ahí estamos Bueno pues, eso es todo Espero que les haya gustado, que les haya entretenido La reacción Y recuerden seguir a Joel Razo si les gustó su canción La verdad es que es un buen amigo lo conozco ya desde hace año y medio aproximadamente y le echa muchísimas, pero muchísimas ganas. Créanme que si escuchan su primer canción y su última canción van a ver ahí su cambio radical. Entonces, pues bueno, sin más yo me despido. Nos estamos viendo en el próximo video.